Liberando el corazón, locura de tres, el norte en postal es escrito en francés, ves que vuelvo a mostrarte mi baza ofrezco utopías aún con sus trazas, pasas o pasos, no hay otra carta, enseña los dientes, aporta o aparta, te estancas filtrando lo turbio, si no tiras la piedra provocas disturbios, suburbios bajo mi piel, aclaro ideas sobre el papel, cuál es tu cárcel, sabes lo triste, parece que te la autoempusiste, excusas sin precio que matan. Tu dieta de sangre no saldrá barata, ni zos ni granjas, ni acuarios. Me mueven latidos revolucionarios. Diario, di otro, buco directo, en cierto reflejo que infecto de mi pasado, presente y futuro. A ratos blando, y ahora tan duro, pues duros sin duros, pero sin progreso. Termino inmolado frente a tanto peso. Besos, progresos, los miedos, las gracias, amor repartido. No es una sustancia, no puedes comparar las porciones. Fluye en cada una de las relaciones, ni peros, ni ceros, ni celos creciendo con fuego y sin velos pues la iglesia ya no ilumina nos guía el olor de la gasolina verdades que dejan marcade en el amor libre no todo vale retrocede atiende hombre cis en tu paleta nunca hubo gris mis golondrinas vuelan alto mañana se sarán en un banco armando en común su nido desaprendiendo lo aprendido esta vez lo haremos sin paja no caben más jokers en la baraja